2020 de a partir de marzo, pero eh, estamos viendo. Eh. Sí, pero parece que tenemos algunos problemitas con la conexión con de Sergio a Romero. Vamos a esperar entonces que podamos volver a hacer eh, conexión con Sergio. Sergio se refería a... Eh, a la situación que estamos viviendo y es este COVID-19. Pues esto continúa, eh, se continúa el contagio en la República Dominicana y continuamos nosotros siendo hasta cierto punto irresponsables con acatar las medidas eh, de, de seguridad que han estado diseñando y que están diseñadas por las autoridades eh, sanitarias. Eh, mientras vemos que el mundo eh, está preocupado, eh, la OMS y los organismos que tienen que ver con la sanidad en el mundo están preocupados, pues nosotros lo seguimos cogiendo eh, muy a la ligera, la situación del COVID en la República Dominicana. Vemos cómo eh, el fin de semana se hizo viral esta actividad que se llevó a cabo en un club, social, ¿verdad?, del más alto nivel en la República Dominicana, donde se, se llevó a cabo una, según las informaciones que, que salieron a través de las redes, eh, se celebró una boda, ¿verdad?, de personas de muy alto nivel económico, pues, violentando todos los, las, la, los parámetros, todas las reglas de bioseguridad que han estado estableciendo las autoridades. Más, sin embargo, solamente se quedó en bulla. Solamente las redes sociales se encargaron de dar a conocer esta situación, lo que también provoca enojo en gran parte de la población porque mientras eso sucede eh, a este nivel eh, de la sociedad dominicana, en, a otros niveles no pasa lo mismo. Así que vemos, por ejemplo, cómo se cometen atropellos ya en otra escala eh, de la sociedad dominicana, más sin embargo, a ese nivel eso no sucede. Independientemente del nivel que sea, eso es eh, incorrecto y una violación y una irresponsabilidad por parte de, de nosotros incurrir en ese tipo de acciones. Reiterar esta situación que vive el mundo, eh, que esta pandemia que vive el mundo es real, esto no es... Un juego. Así que vamos a respetarla, vamos a oír eh, las orientaciones, vamos a, a, a acatar eh, las reglas que ya fueron establecidas por parte de las autoridades. Dos mil y cuatrocientos y pico de dominicanos han muerto eh, por ruto de la pandemia. Familiares allegados, personas muy cercanas a usted. Y a nosotros no han podido ganarle la batalla a esta pandemia que ha afectado toda la humanidad. Pero sí nosotros podemos eh, intentarlo, seguir intentándolo por nosotros y por los demás. Sobre todo a los jóvenes, que en principio eh, se vendió la idea de que eran los menos vulnerables y que los más vulnerables eran las personas eh, mayores, las personas con algún tipo de, de problema de salud. Hoy día, hoy en noviembre, ya perdón, en diciembre, ya a finalizar el año, no es así. No hay nadie que pueda estar blindado porque no existe vacuna que, le pueda, que pueda contagiarse del COVID y peor aún, que no pueda pasar lo peor que sea que le pueda producir la muerte. Todos estamos expuestos. Y si todos estamos expuestos ante esta situación, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de cuidar a los demás y cuidarnos a nosotros mismos. Así que vamos a, a disfrutar esta Navidad, esta oportunidad que nos da Dios una vez más de poder, Dios mediante, ver la llegada de un nuevo año. Pero vamos a hacerlo tal vez como... Eh, no lo habíamos hecho durante en ningún momento de nuestras vidas y hacerlo realmente en familia. Vamos a proteger a nuestro abuelito, a nuestra abuelita, a nuestros eh, padres, ¿verdad? Que esta Navidad, que esta Nochebuena usted pueda o podamos quedarnos en nuestra casita y compartir lo que vayamos a compartir, lo que tengamos en la mesa, por lo compartamos en familia. Y de esta manera nosotros vamos a contribuir, a colaborar, de que el contagio de esta pandemia, pues, pueda disminuir. Así que vamos a acatar, ¿verdad?, eh, y a cumplir con las medidas, reitero, que han sido diseñadas, en medio de esta situación, para salvarlo a usted y salvarlo a nosotros, o por lo menos intentarlo, ¿verdad? Vamos a una pausa y a regreso venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no lo cambie que en breve regresamos.